Oh Y por fin te conseguí Desde que te vi Yo me enloquecí Buscaba aún así Y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla Mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla Vamos y tapámonos de fiesta. Desde que te vi. Buscaba aún así. Desde que te vi. No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 y ya no quiero a nadie más contigo quiero pasarla mamacita vámonos de fiesta desde que te no quiero a nadie más, contigo me quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta, y ahora en mi corazón tú estás, y yo no quiero a nadie más, contigo me quiero pasarla, mamacita tapámonos de fiesta, desde que te